En este video entonces vamos a explorar qué tiene la plataforma para ofrecernos en cuanto a la planeación del modelado BIM. Así que vamos a darlo. Ok, vamos al módulo calendario. Este módulo junto con los módulos de seguimiento y verificar son los más sencillos de la plataforma, pero yo diría que son de los más importantes porque permite hacer lo que no muchos hacen, o sea, planear el modelado, hacer seguimiento de actividades y verificar el cumplimiento de requisitos del modelo. La planeación de actividades en Plannerly se hace en forma de diagrama de Gantt. Al lado izquierdo tenemos los equipos y en todo el centro tenemos la línea del tiempo. De hecho, podemos tener una referencia a los miembros de cada equipo. Ok, por aquí al lado derecho tenemos un listado de las tareas que aún no tienen programación. Si lo notas, realmente nosotros nunca hicimos tareas como tal, pero al definir requisitos para los elementos en el módulo de alcance, Plannerly asume eso como tareas, porque claro, pues igualmente es algo que alguien debe de hacer. Eso quiere decir entonces que los módulos alcance y calendario están conectados, cosa que también pasa con otros módulos de la plataforma y que veremos más adelante. Ahora, esas tareas no programadas van a cambiar dependiendo del hito del proyecto. Los hitos los tenemos aquí y son exactamente los mismos que en el módulo alcance. Fíjate que si cambio a análisis estructural, únicamente me aparecen las columnas porque ninguno de los otros grupos tenían componentes que fueran requeridos en la etapa de análisis estructural. Bueno, el objetivo de este módulo de calendario, además de hacer pues obviamente la programación de actividades, es que los equipos de trabajo acuerden lo que necesitan el uno del otro para poder hacer sus actividades. Suena pues como muy obvio, pero es algo que realmente no muchas veces se tiene en cuenta. Por ejemplo, para que el equipo de instalaciones eléctricas sepa dónde debe poner los plafones, pues deben de haber muros. Y no es porque sea lógico que deben de haber muros para saber dónde poner puntos eléctricos, sino que en un software como Revit no se pueden poner plafones pues si no hay muros. Otro ejemplo muy interesante es que inicialmente parecería que no hay diferencia entre modelar primero bandejas de cables y después tuberías hidráulicas o hacerlo al contrario. Esta imagen habla mucho mejor por sí sola y si no pensamos bien el orden en que se modelan esos elementos, puede ser que representen costos adicionales en la ejecución del proyecto y pues nadie quiere gastar más platica de la que debería. Así que de ahora en adelante, a planear la secuencia del modelado. Eso que te acabo de mencionar es la razón por la cual este módulo también lo deberían utilizar los modeladores porque ellos saben muy bien cuáles son las exigencias del software para modelar ciertos elementos, cosa que un coordinador BIM o un BIM Manager pues no necesariamente tiene en cuenta. Para definir la secuencia de actividades simplemente arrastramos las actividades que queremos al usuario que debería encargarse de hacerla. En este caso María Rossell hará los muros exteriores. Si hacemos clic en actividad que recién pusimos, mira que eso es exactamente lo mismo que estábamos configurando en el módulo alcance. Otra razón más para validar que ambos módulos están conectados. A medida que vamos asignando tareas, esta información que antes no estaba definida se empieza a definir automáticamente. Incluso podríamos cambiar la persona asignada desde aquí, así como también podemos definir mucho mejor las fechas en las cuales debería ejecutar esta actividad desde este calendario. Personalmente prefiero definir las fechas desde este calendario, pero ya es un tema de gustos. Aquí voy a poner que esa actividad inicia el 17 de febrero y tendría tres días de duración para este hito de diseño preliminar en el que estamos. Ahora, las actividades no necesariamente las debe definir un coordinador BIM o un BIM Manager, sino en general cualquier miembro que tenga permiso de gerente o editor y que sepa lo que está haciendo. Como Edward González, por ejemplo, que desde su perspectiva se dio cuenta que María se va a tomar tres días haciendo muros exteriores y dijo, bueno, puedo empezar a definir las losas el 18 de febrero, que María ya tenga algunos muros y tomarme dos días para hacerlo, por ejemplo. Ahí es donde se empieza la planeación colaborativa. Algo importante es que si alguien tiene un permiso de observador, pues no va a poder planear actividades. Mira que según los equipos de trabajo, en Structurers tengo a Albert Rodríguez y a Félix Cordon. Felix tiene permisos de observador, por lo cual no puede planear actividades. Pero Albert tiene permisos de editor, entonces puede planear cosas para que Felix haga. La cosa es que eso no exime a Félix de participar en la planeación, porque él igualmente puede hacer comentarios. Si Albert, por ejemplo, que es la cabeza del equipo estructural, define que Félix debe modelar columnas metálicas, digamos, del 2 al 4 de marzo, desde la perspectiva de Felix, en la etapa de diseño preliminar, él no puede modificar directamente esa planeación Pero sí puede comentar diciendo que lo puede hacer en un día menos Es por eso que en general es una buena idea que para cada equipo de trabajo haya al menos un editor Eso da un poco de flexibilidad para que el equipo haga su propia planeación Ahora, de vuelta a mi perfil, algo muy interesante que se puede hacer es crear actividades que no están ni estén en el módulo de alcance eso es particularmente útil para cosas que igualmente se deben de hacer y verificar, pero que no requieren un nivel geométrico ni de información en particular. Por ejemplo, la configuración inicial del modelo o la documentación de proyecto. Para este caso, Albert le planeó el modelado de columnas a Felix. Muy bien. Pero yo considero que Albert, que es la cabeza del equipo estructural, debe hacer una configuración inicial de ese modelo estructural. Esto lo podemos hacer dando clic y arrastrando el mouse para definir el tiempo de la tarea con lo cual nos sale esta misma configuración que ya hemos visto bastante. En este caso, quiero que Albert tenga un listado de preliminares que se deben hacer con el modelo, como por ejemplo, vincular el modelo arquitectónico desde el CDM, que los ejes y los niveles tengan Copy Monitor con los de arquitectura, y que se adquieran las coordenadas arquitectónicas para tener coordenadas compartidas más adelante. Incluso le puedo adjuntar un enlace a Albert a mi video de Copy Monitor para que sepa cómo funciona esta herramienta y lo que debería de hacer. ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡Perfecto! La tarea se puede llamar algo como configuración del modelo estructural, y pues definitivamente es una tarea del equipo estructural. Bueno, como te dije ahorita, personalmente prefiero definir las fechas aquí y no en el diagrama de Gantt. Entonces voy a poner la fecha un día antes de que Felix empiece con el modelado de columnas. Esto mismo que acabamos de hacer, lo podríamos hacer con el equipo de arquitectura, y en general, cualquier otro equipo del proyecto y para otras actividades. Como para un checklist de calidad antes de entregar el modelo a otros equipos de trabajo por medio de otra plataforma como BIM 360 por ejemplo. Ya, de aquí en adelante simplemente acelere un poco el video para crear una actividad inicial de configuración del modelo arquitectónico tal cual lo acabamos de hacer para el equipo de estructuras. Ya, para terminar con el módulo calendario, si vamos al lito de estimación de costos, veremos que en las tareas no programadas están las columnas en concreto que creamos en el módulo scope. Todo bien. Cuando asignamos la tarea, queda como el grupo completo de columnas en concreto, pero si recuerdas de videos anteriores, para este hito de estimación de costos hay dos componentes que conforman este grupo de columnas en concreto, que es la columna como tal y su acero de refuerzo. Es muy factible que para estos casos haya una persona dedicada a moderar concreto y otra a moderar acero. Resulta que Plannerly permite dividir una tarea en grupo a tareas por cada componente. Mira que ya salen separadas las columnas y su acero de refuerzo. De esta forma podemos asignar tareas de componentes que conforman un grupo a diferentes miembros del proyecto. Ahora, lo último que podemos hacer es crear dependencias entre tareas. Por ejemplo, Emma Cazorla es la encargada del de equipo de instalaciones sanitarias, aunque también está encargada de modelar los plafones. Cuando ella arrastra su actividad de calendario, se da cuenta que para hacerlo, pues depende de que los muros arquitectónicos ya estén puestos. Entonces simplemente crea una dependencia de actividades y de esta forma, María, que es la encargada de hacer los muros, pues sabe que debe completar su actividad antes de que Emma pueda realizar la suya. Ahora, ¿cómo hacen los miembros del proyecto para notificar que ya terminaron sus tareas? Pues eso está en el módulo de seguimiento que lo veremos en otro video. ¡Hey! Espero de verdad que estés disfrutando bastante el contenido. Si crees que Plannerly es una solución para tu equipo de trabajo y quieres adquirir una suscripción, puedes utilizar el código bimply 10 en tu compra y tener un 10% de descuento.